Juan Comprés, diputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD por la provincia Duarte y José Luis Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno PRM, reiteran este jueves su posición ante la intención de reformar la Constitución para abrir paso a la reelección. Tienen un año en eso, un año que la próxima semana, que mañana en la tarde, que después en la noche, que, de, que después pasado mañana, mira, no van a someter nada. Porque en lo fundamental los números no le dan. Si los, si los números le hubieran dado, hace rato que lo hubieran pasado. Y cada día que pasa, cada, cada noche que viene, cada día que amanece, la situación se, se le pone mucho más lejos. Van a estar amagando, amagando, pero no van a dar porque los números no le dan. Tienen que pasar un proyecto de ley que declare, dice la Constitución, la necesidad.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 y pasa a ser una reforma ilegítima, óigase bien, una reforma ilegítima que ese pueblo que está ahí, ese pueblo rebelde dominicano que ha demostrado en la historia que no acepta ese tipo de barbarie, pues ese pueblo se va a rebelar y no va a aceptar ese tipo de cosas. Ante esta inminente situación mi posición es que nosotros los perremistas no vamos a votar por ese proyecto de modificación a la ley para que pase la reelección bajo ninguna circunstancia. Esa es, mi, esa es nuestra posición de todos los PRMistas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.